Este es el buzón de 2, 2, 1, 0, 9 Su llamada no puede ser contestada ahora Claro que te pensaba, pero ya no como antes Mi mundo se tornado gris y para ti muy elegante Me gustaba desde antes, de la primera cita Cuando nos tocamos, cuando saludamos, cuando hablamos Cuando nos besamos, en aquel febrero Que fluyó el amor, cuando me agarrabas de la mano Y me decía que no me querías perder, pero como que te dice hola mi amor porque no uso filtros de instagram porque soy sincero porque me entrego porque respeto porque no juego maldito cupido me mintió otra vez de nuevo nunca van en serio mi ex me dijo que lograría mi sueño y esa palabra la mantengo recio porque el día que sea famoso verá de lo que se perdió por andar en brazos de otros amigos que no lo fueron en cuaderno, noches en llanto y noche te de desvelo. Le pregunté a Dios eh, si el amor existe, pero jamás me respondió. Contestó mi pregunta: si le no te agradezco nada porque nunca hiciste nada. Prefieres y elige a otro, a uno que te amaba, escribiendo el verso eh, que neta me faltaba y que. Tolaba, pero eso ya no importa, porque la puerta ya está cerrada Arreglé la rota, los besos que me daban, las posiciones que probaba Yo fui tu maniquí, para que con otro la usaras nah. ¿Estás satisfecho con su mensaje? Marque uno Para escucharlo, marque dos Para terminar el video, marque dos